amigos del de día qué tal bienvenidos a una nueva transmisión en vivo estamos lunes 14 de febrero de 2022 día del amor y la amistad el famoso día del amor y la amistad que muchos enamorados esperan para poder regalar ese pequeño detalle bueno ese gran detalle a sus parejas a su ser querido o a cualquier persona que le tengas ese cariño ese afecto que tú le quieras regalar un pequeño recuerdo, un pequeño detalle una, Un ramo de rosas, una flor, una rosa Un recuerdo personalizado Bueno, diferentes maneras para demostrar que quieres a alguien en estos momentos Y estamos recorriendo el centro de Quevedo Estamos en la calle Bolívar Vemos el movimiento, bueno, en la calle Bolívar Por aquí hay algunos eh, negocios Por acá hemos visto también el movimiento en, en algunas papelerías En algunos locales de de detalles, florerías también como ya se han llenado de esta, de estos artículos a fin a la fecha ¿no? del Día del Amor y la Amistad donde vemos globitos, vemos rosas, peluches, chocolates y diferentes recuerdos, artículos referentes al Día del Amor y la Amistad así que no hay por qué decir no sé qué regalarle porque hay diferentes artículos y ya que se están mostrando por aquí en el centro de Quevedo, ¿no? ya estamos recorriendo la calle 7 de octubre este es el movimiento actual vemos que que ya ahí el movimiento pues se ha normalizado a comparación de los de los de bueno de los días anteriores por acá ya estamos cerca de la ruta alterna que aperturó pues que vial para que los vehículos que tengan la intención de ir a San Camilo y que vengan desde la vía El Empalme, perdón, vía Buena Fe, pues puedan ya dirigirse. Así que el tránsito pues por el momento está normal y el movimiento también, ¿no? No vemos tantos comerciantes en las calles como en los años anteriores que eh, se podía visualizar pues el, el comercio, ¿no? Que estaba repleto en las calles de Quevedes, principalmente en la calle 7 de Octubre. Vemos nada más algunos comerciantes informales que, que se pasean con globitos vendiendo a un dólar, dos dólares, un dólar cincuenta. Diferentes precios, ¿no? Vemos nada más comerciantes informales y por acá ya estamos viendo, ¿no? Cómo pasó un, un bus, ¿no? Inter, intracantonales ese. Ya está cruzando pues la calle 7 de octubre, ¿no? Se fue largo por la calle 7 de octubre, bajó por la avenida Los Álamos y se fue largo por la calle 7 de octubre. No desconocemos, teníamos entendido que, que no estaba permitido, pero bueno, aquí vemos algunos eh, policías municipales que están ayudando con el tránsito para que se direccionen, ¿no? direccionen a los automotores y evitar pues, estos inconvenientes y aglomeraciones y que la ciudadanía también conozca cuál es la información y cuáles son las rutas alternas que deben tomarse para ir al destino que ellos deseen. Amigos, este es el movimiento en la calle 7 de octubre. Vemos que, bueno, algunos locales eh, han adornado su, su, sus ingresos. Vemos por acá globitos en forma de corazones y se han ambientado a lo que es hoy, ¿no? El día del amor y la amistad, ¿no? Y queremos saber para ustedes, amigos, seguidores del día, qué significa el día del amor y la amistad para ustedes. O sea, qué significa para ustedes este día, del amor y la amistad, cómo lo piensan festejar, sabemos que hay restaurantes que también eh, presentan algunas re reservaciones, vimos por en redes sociales también que hay sorteos de reservaciones de restaurantes por el hoy 14 de, de febrero, ¿no? Entonces diferentes eh, métodos que han aplicado pues estos negocios para poder atraer a los clientes, ¿no? Hay reservaciones, hay premios, hay sorteos, hay combos y poder celebrar pues el Día del Amor y la Amistad. Y no olvidarse de ¿no? esta fecha tradicional Pese a que el amor y la amistad debe reflejarse Todos los días del año Pues justamente este día es una tradición Que se celebra a nivel mundial Y obviamente pues muchos aprovechan En darle pues a esa persona Que tú más quieres eh, Demostrarle pues con un recuerdo Pues que todavía sigue ese amor Latente y todavía no se ha desvanecido ¿no? Y como había dicho hace un momento Hay diferentes maneras para Celebrar el día del amor y la amistad Y demostrar no con palabras porque muchas veces no se puede expresar con palabras lo que uno siente pero puedes expresarlo con un recuerdo, con una rosa de acuerdo al color como decíamos hace un momento, si es roja pues generalmente el significado es amor, el significado es pasión si es blanca, si es amarilla pues generalmente pues significa que, es, eh, que le tienes mucho cariño que le tienes mucha estima, que hay mucha amistad entre ustedes, entonces para aquellas personas que no pueden expresarse con palabras, no pueden decirle a, a, a dicha persona ese ser querido que lo amas, que lo quieres. A veces los hijos no pueden, no tienen esa esa manera de expresar, ¿no? A los padres te amo, te quiero y tú lo quieres hacer con una rosa, con una flor o con un detalle, con un ramo, etcétera, pues lo puedes hacer, ¿no? Muchas veces lo que no se expresa en palabras, pues lo puedes expresar también con estos detalles que se venden en algunos negocios, en algunos locales del Cantón Quevedo. Así que nos interesa saber mucho, amigos internautas, ¿qué significa para ustedes San Valentín? ¿Cómo lo piensan festejar? ¿Cómo piensan festejar esta fecha San Valentín? Vemos por el momento en Quevedo, pues no hay mucho movimiento, tengo entendido que hacer por el clima, porque estamos en un clima frío, pero eh, vemos que, que bueno que poco a poco ya ya, eh, ya más adelante, pues ya en la tarde, pues, esperemos que ya se vean pues mucho más personas recorriendo las calles de Quevedo y eh, dando y comprando, no comprando los recuerdos. Por acá también vemos los populares, eh, es, las populares esculturas de animalitos multicolores que también eh, ha generado pues mucha tendencia en el Cantón Quevedo, fueron colocados al... A mediados de la semana pasada y bueno, vemos también que personas se toman la fotografía, se toman eh, las fotos, bueno, para tenerlas de recuerdo. Por acá vemos algunos y sabemos que faltan algunas esculturas, son 26 esculturas más que se van a colocar, pero por el momento pues se han colocado 6 y ya están los acabados. También faltaban algunos acabados en las plataformas, también vemos que ya finalizaron pues ese proceso y bueno, esto ha generado pues muchas opiniones. Eh, negativas, positivas hemos conversado con con obviamente con los encargados que en este caso es obra pública obras públicas y con artistas ¿no? que ellos ven eh, ven con buenos ojos que a través del arte se pues, eduque, se concientice a la ciudadanía porque son animales de granja son animales domésticos y, y bueno, de alguna manera se trata de educar y concientizar a la ciudadanía a través del arte. no es, es la opinión de algunos artistas del Cantón Quevedo que están de acuerdo con la colocación de esta cultura, no Bueno, este es el movimiento, amigos. Vemos eh, vemos muy pocas personas en las calles. Ha de ser por el clima, porque estamos en un clima muy frío. Pero bueno, estamos en un clima frío, pero eh, me, hace un momento pues Quevedo amaneció amaneció lloviendo como a las 5 de la mañana pues terminó la lluvia pero y estamos en un clima vemos las nubes que están ya oscuras pues ya parece que bueno estamos en un clima así amigos y eh, bueno este es el movimiento en el centro de quevedo vemos muy pocas personas en las calles muy pocas personas en las calles que están recorriendo, comprando los detallitos vemos por acá la bahía Timoteo Quevedo también que se ha ambientado al día del amor y la amistad y están vendiendo pues recuerditos, vemos por acá globos y bueno se han ideado pues diferentes métodos para poder atraer a la clientela este es el ambiente amigos seguidores del día en el centro de Quevedo por acá eh, poca presencia de personas, vemos nada más en los bancos, en CNT también que hay filas de personas que, bueno, de acuerdo, bueno, que quieran hacer algún trámite. Y bueno, este es el ambiente, amigos, muy diferente a los años anteriores que se veían, ¿no? Los comerciantes en las calles, todo repleto, las personas, los transeúntes, los vehículos, veíamos que comerciantes se pasaban por las calles principales a vender, eh, a vender bombones, a vender globos, a vender un sinnúmero de artículos referentes a la fecha, pero bueno, hemos recorrido el centro de Quevedo y vemos que eso ha cambiado, ya no vemos comerciantes en las calles como se veía antes, solo vemos algunos negocios eh, formales que se han ambientado a la fecha y que están vendiendo pues diferentes artículos. Vemos por acá también eh, algunos negocios como heladerías también, que se han ambientado y que están presentando algunas promociones, algunos menús... Eh, que sean ambientados no a la fecha del día del amor y la amistad entonces este es el movimiento amigos en el centro de quevedo vemos eh, bueno que negocios se han preparado para la fecha y esperan tener eh, buenas ventas tienen buenas expectativas pese a que eh, vemos que no hay muchas personas en las calles no vemos que no hay mucha presencia de personas en las calles pero los negocios igual tienen esa expectativa de poder tener sus ingresos y poder ambientar de esta manera el día del amor y la amistad Gracias a todos nuestros amigos que se conectan a esta hora. Estamos casi ya a mediodía, casi mediodía. Sin duda es una hora donde en la jornada laboral empieza a tener la segunda fase y e inicia pues con el re retiro ¿no? del, del almuerzo. Llega a las 12 del día, algunos locales se cierran, se van al almuerzo. Bueno, sin duda planificando cómo será ¿no? hoy la celebración. Lugares... Eh, Vendedores de flores, lugares donde realmente han preparado para que eh, las parejas de enamorados vayan Y sin duda pues no, la jo el joven o la joven tiene su enamorado Una caja de chocolate, un ramo de flores o una flor eh, arregladita Es sin duda pues un detalle importante para ese momento especial que significa el día del amor y la amistad Día del amor y la amistad Vemos corazones por las calles Que venden los corazones allí Para que el niño, la niña, el, el bebé Pues le pueda entregar a su mamita, a su abuelita Un detalle, un detalle por el día del amor y la amistad Y bueno, y también es un tema comercial Netamente comercial porque se dinamiza la economía ¿no? Por allí usted compró, compró material Hizo los globos y lo empezó a vender a un dólar, ¿no? Y lo compró por allí tal vez a 40 centavos Por cada globo que, que venda, pues se gana 60 centavitos Se vendió 20 globos eh, 6 por 2, 18, 18 dólares, ¿no? 18 dólares 12, 12, sí, 12 dólares Estamos multiplicando más, 9 por 2, 18, sí, 6 por 2, 12 ...y por 12 dólares 12, 12 y se vende mucho más, eh, se gana mucho más... ...y con esos tal vez 12, 15, 20 dólares, 30 dólares que, que hoy se gane esa persona... ...sin duda eh, podrá llevar alimento a su casa... ...y así es el tema de cómo se dinamiza la economía, ¿no? La economía es el general, ¿no? El que usted, por ejemplo, no decide preparar alimentos en su casa... ...y sale al restaurante de la esquina... El restaurante de la esquina tiene mayor ventas, eh, tiene, genera pues, fuentes de empleo, fuentes de trabajo, consume más en la esquina, en la tienda, en el supermercado. Y bueno, así se mueve la economía, amigos. Bienes y servicios que le dan la comunidad a la población. Y bueno, en la avenida o en la calle, bueno, es en la calle porque no es avenida, ¿no? En la calle Bolívar vemos distintos negocios de globos, de globos que venden, ¿no? arreglos florales, todos para los enamorados y bueno también para la amistad ¿no? usted es su amiga, su amigo, usted siempre tiene un buen amigo, una buena amiga quiere entregarle un detalle, allí está ese detalle que puede darle a su ser querido un detalle, hoy la fecha, una fecha de celebración, una, una fecha muy activa en todo el mundo que se celebra Bueno, las flores del Ecuador también están en diferentes países del mundo En la Unión Europea, en Estados Unidos También nuestras flores allá están Y eso es eh, fundamental para que eh, podamos realmente llegar Y ser parte de este evento Bueno, así es amigos Acá en la calle Bolívar Aquí estamos en la calle Bolívar del centro de Quevedo Vemos algunos negocios que se están ambientados a la fecha, han colocado eh, arquitos de globos color rojo bueno, algunos eh, banners podría decirse con el tema de, del amor y la amistad y este es el movimiento, no um, a diferencia de otros años que hemos visto como les había indicado mucho más movimiento en las calles por el tema de San Valentín Recordemos que estamos bueno en una crisis económica, en una crisis sanitaria y los tiempos han cambiado. Hay un antes y un después de la pandemia y parte de, del después es también que algunos negocios pues bajaron su economía, bajaron sus ingresos y están tratando de hacer todo lo posible para poder atraer a sus clientes. Vemos por acá algunos eh, algunos triciclos, no, algunos gran, puestitos así pequeños que están vendiendo eh, comercios informales que están vendiendo también los conocidos globos por el día del amor y la amistad en forma de corazones que vienen con bastantes mensajitos no te amo te quiero feliz día de la amistad feliz día del amor y bueno se han ambientado a, a, a la fecha no han, eh, han buscado pues alguna manera de también a la par poder tener un ingreso extra y poder vender pues algo diferente y ganar y tener sus ingresos no como también este día de San Valentín pues mueve la economía, dinamiza la economía de los hogares. Hemos visto, bueno, que negocios, como le dije, están vendiendo algo adicional a lo que ellos venden para poder tener esos ingresos, ¿no? O si no se las ingenian, tienen mucha genialidad el menú de un restaurante, pues por esta fecha, pues puede cambiar, pueden presentar promociones, ofertas... Y, y bueno, diferentes maneras de poder atraer a los clientes por este día de San Valentín. Por eso decimos que dinamiza la economía. Pese a que, bueno, en años anteriores, pues obviamente la economía de muchos ecuatorianos estaba eh, mucho mejor que, an que que ahora. no Ahora pues hay diferentes eh, situaciones causales que hacen que prefieran eh, ahorrar, economizar y eh, hacer de pronto un recuerdo... A, acoplado pues a la genialidad de uno mismo y no gastar pues mucho mucho dinero y bueno, no tratar de economizar lo que es ahora el, el día del amor y la amistad amigos, es la información que tenemos este es el panorama en el centro de Quevedo por acá ya estamos en, más adelante en negocios que, que ya tienen que ver más con el tema de repuestos tema automotriz eh, ya aquí ya no se ve mucho el comercio en el sobre el amor y la amistad, pero bueno, es el movimiento, amigos, así que estamos todavía a mediodía, estamos mediodía, son las 12 de la mañana, de la tarde, perdón, son las 12 de la tarde y estamos eh, al mediodía, así que supongo yo muchas personas pues obviamente están en sus casas eh, almorzando y más adelante pues esperemos cómo esté el movimiento de la ciudad aquí en el cantón que ven. Y bueno, esas son las novedades, amigos, que tenemos a esta hora en el tema del de amor y la amistad. Bueno, hemos eh, podido notar, y lo habíamos anunciado en la semana o días anteriores, circular ahora por el centro de Quevedo es mucho más, eh, más complicado, más difícil. Usted tarda mucho más. Hay más vehículos en, en el centro de la ciudad de Quevedo, tanto en la calle 7 de Octubre como en la calle Bolívar. Entonces, durante el día vemos una gran cantidad. Las calles están completamente llenas de vehículos completamente llenas de vehículos la avenida 7 de octubre ustedes pueden ver eh, estamos pasando en los exteriores del banco pacífico también vemos mucha gente haciendo fila mucha gente tiene que esperar hasta una hora para ser atendido en el tema del servicio al cliente esto también con el cierre de, de la oficina la agencia que estaba en el shopping de, eh, de quevedo no fue cerrada a inicio de este año y bueno ahora los ciudadanos solamente tienen como como banca es en el centro de la ciudad Que lo abren a las 8, 8 y media Y lo cierran a las 4 de la tarde Así que el tiempo es limitado Pero tiene que esperar también Porque no se da abasto el servicio al cliente Para los usuarios que intentan resolver sus problemas bancarios Todo esto por el cierre también de la agencia bancaria En el shopping que tenía Banco Pacífico Miren, miren amigos como, como ustedes pueden ver ...gran cantidad de vehículos... ...en la avenida 7 de Octubre... ...este flujo es permanente... ...todo esto se da porque... ...la avenida Walter Andrade... ...en el sector Atascoso... Loma, ...subiendo la Loma del Hospital... ...todo eso está cerrado actualmente... ...está cerrado el paso... ...y bueno, muchos... Eh, ...ciudadanos que vienen con sus vehículos... ...desde el norte... ...hacia el sur, es decir, desde Buenafé... ...Vía Santo Domingo, Quito... ...pasan por la Universidad Técnica de Quevedo e ingresan y bajan por la avenida Quito bajan y siguen esta avenida 7 de Octubre para salir aquí nuevamente hacia la 7 de Octubre hacia la avenida Jaime Rodríguez Aguilera para subir por la Loma del Diablo bueno y bajar a que es la Loma de San Pedro y bueno seguir por la avenida Jaime Rodríguez Aguilera entonces por eso vemos una cantidad importante de vehículos incluso algunos vehículos también intracantonal como Citar, como Quinsaloma vemos que también ...cruzan por esta calle que es la 7 de octubre y se ve saturado. Ustedes pueden ver en este momento el movimiento vehicular, amigos, es intenso... ...y todo esto hay que tener en cuenta, ¿no? Al momento de salir de su casa no hay lugar para parquear vehículo... ...al menos en el centro de la ciudad no lo hay. Y bueno, hay noticias también, esto significa que tal vez a finalizar este año 2022 ya tengamos a los agentes de tránsito ayer viajaron dos buses con los jóvenes entre hombres y mujeres a prepararse en los próximos seis meses ya ellos serán agentes de tránsito y van a salir a las calles ahora sí, a controlar, a dirigir y también a sancionar a quienes infringan las normas de tránsito dentro de la ciudad seguramente habrá radares Dado que cuando ya empieza a haber todos estos cambios, empresas privadas ofertan el tema del servicio de radares donde se reparten el dinero. Es decir, la empresa privada coloca el, todo el equipamiento del, de los fotorradares, semáforos, cámaras y todo, por contratos millonarios por algunos años. Y luego el municipio, en este caso la agencia o vial de Tránsito... Recibe un porcentaje de las multas Es decir, en el caso de Babaoyo La empresa privada, o sea, el que invierte en los radares Se lleva algo así como el 43, 44% Y el saldo, es decir, el 56% El municipio o la empresa de tránsito, podríamos decir Y bueno, y de allí mismo sale para pagar el sueldo El sueldo a los nuevos, a los nuevos agentes de tránsito que tendrá la ciudad de Quevedo así que amigos, lo único que tenemos que hacer es respetar las normas de tránsito respetar lugares, no parquearse donde no hay espacio, donde es prohibido no excedernos la velocidad que tenemos dentro de la ciudad, por ejemplo 50 kilómetros por hora, ese es el límite si usted se pasó, tiene que pagar medio sueldo básico y si usted excedió a 61 kilómetros por hora dentro de La señalética que decía 50 kilómetros por hora Usted es sancionado por un sueldo básico Es decir, como estamos ahora, 425 dólares Esa es la sanción que vamos a tener Tenga mucho cuidado, desde ya pongamos nuestras barbas en remojo Para cuando llegue la, el largo brazo de la ley No nos alcance y no nos veamos perjudicados con millonarias multa que podría provocar eh, el quiebre incluso en motocicleta que costaría más la multa que la misma motocicleta que usted tiene casos como vecinos como en Babaoyo donde realmente hubieron marchas y protestas los ciudadanos tuvieron que aprender mucho de este detalle donde algunos llegaron a endeudarse hasta de 3.500 dólares por concepto de multa así que guerra avisada no mata gente hay una, un proverbio, ¿no? una frase que se utiliza es importante que desde ya empecemos a tener en cuenta todas las normas de tránsito conocerlas, los lugares prohibidos no exceder los límites de velocidad de lo contrario, el fotorradar o el largo brazo de la ley de los agentes de tránsito nos podría alcanzar y emitir una sanción una citación que al final, ya sabemos nos nos, nos cobran y con el tiempo también el interés va creciendo. Así que a ponernos a buen recaudo y no violar las normas de tránsito que seguramente se aplicarán con gran rigor una vez que los agentes de tránsito inicien su operatividad, su funcionamiento en la ciudad de Quevedo. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, amigos. Hoy celebramos el Día de la Amistad, así que a prepararse en esta celebración aún falta pues toda la tarde así es amigos seguidores del día eh, gracias por estar sintonizados hoy el día del amor y la amistad un día muy importante a nivel mundial para recordar y recordarle a la persona que tú más quieres o a las personas que tú más quieres lo importante que es para eh, tu vida no es la información amigos seguidores del día gracias por estar sintonizado y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales